Buenos días para toda esta gran comunidad, feliz de poder compartir este espacio, bueno primero que todo pues agradecer a Academia Sobseguros por esta gran invitación, para nosotros como grupo Transformate es una emoción y un honor poder compartir con todos ustedes eh, nuestro conocimiento, pero más que el conocimiento, eh, gracias Andrés por decirlo y es la experiencia, o sea nada de lo que vamos a trabajar hoy es algo que no hemos realizado y que no hemos tenido eh, resultados y bueno en la foto aparezco muy seria, pero como dice Andrés, enfocada en la acción, pero soy una persona muy amigable y, y bueno. Y vamos a ver cómo nos vamos a conectar con este entrenamiento. Bueno, yo no voy a hablarles mucho acerca de mi recorrido, yo creo que cada uno se tomó el trabajo de leer detalladamente mi hoja de vida, pero para hablarles a grandes rasgos me he dedicado a formar y a fortalecer equipos de alto rendimiento en ventas, en liderazgo bueno, y en otros componentes que sí o sí las personas que trabajan con seguros deben de tener. Hoy tengo eh, la posibilidad de compartir con ustedes un tema que personalmente amo y que desarrollo constantemente y que es uno de los más solicitados tanto a principio de año como durante el año. Hago 45 días eh, de este 2019 y me imagino que algunos todavía están a media marcha. Entonces es hora de que ya hagamos una planeación estratégica, que tengamos metas claras y que le demos sí. concepción a todos esos objetivos que tenemos trazados para este año y por qué no pensar en la próxima década, entonces en este momento me, me voy a permitir a, a compartir con ustedes la presentación, Andrés me cuentas cómo está el tema de, de sonidos y me escuchan perfectamente para que ya comencemos. Perfecto, bueno déjame un momentico que Vanessa Olivo nos está diciendo que no se escucha, Vanessa por favor y la gente que está también ahí pendiente, Ángela, Rolando, Joan, bueno toda la gente que está conectada con la Academia de Subseguros por favor confirmenos si se escucha o no, a ver... Vanessa, es, Vanessa eh, nos, es importante, es por... exacto, es importante que si nos están viendo desde el teléfono, pues tengan, no sé, quizás tengan sus audífonos puestos, si nos están viendo desde el computador o desde, una, desde un portátil, tele, eh, un computador portátil, pues por favor también re revisen que tengan su audio encendido para poder arrancar con Malena y saber cómo estructurar metas para el éxito, ¿verdad? Bueno, bueno los... Firmando. Ya nos dicen es? que ya nos escuchan bien, vamos entonces a ver si tú nos compartes tu pantalla. Bueno, entonces aquí vamos a compartir una pequeña presentación, eh, esta presentación realmente lo que va a hacer es ponernos en contexto de todo esto que vamos a ir trabajando en la jornada, eh, sin embargo, eh, esto es un tema de que cada uno tenga al lado una libreta para ir escribiendo, y es lo más importante, entonces aquí tengo la presentación, quiero que me confirmen que la están viendo, Aún no, creo que está por compartirse. Eh, está, Bueno, creo que ahí sí ya está. Perfecto, entonces nada más Espérate un momento, que se desapareció un momentico. Apareció por un momentico y se desapareció. Entonces a ver si, si podemos nuevamente compartir para que la gente, por supuesto, pueda tomar nota. Entonces en este momento aprovechemos mientras estamos eh, coordinando el tema de, de, de, de, digamos que, ponerles la presentación en pantalla para que ustedes vayan en un minutico por su papel y lápiz y que puedan tomar nota para que aprendan a estructurar sus metas para el éxito. Entonces, bueno, Alena yo creo que ahí ya está. Perfecto y podemos iniciar. Bueno, Andrés, gracias por cederme este espacio, como ya lo dije anteriormente, sé que se están conectando personas nuevamente, entonces es un tema que vamos a trabajar durante esta jornada, estructura tus metas para el éxito, y hablamos de éxito como algo muy personal, cada uno tendrá obviamente sus topes, sus ambiciones, pero el éxito en sí es terminar tareas y en eso nos vamos a enfocar durante este entrenamiento. Mi nombre es Malena Valodiosa, eh, tengo la fortuna de ser una madre presente, tengo dos hijos y ahí les voy a ir poniendo ejemplos incluso con ellos porque funciona perfectamente esta estructuración de metas incluso para formar la familia y liderar ese equipo de alto rendimiento que es tan importante que es nuestra familia. Entonces no vamos a desligar tampoco todo ese tema personal, aunque nos vamos a enfocar también en la tarea y en el, en el objetivo principal y es que tengamos claramente los resultados esperados en cuanto al tema profesional. Bueno, hago parte de un equipo que se llama Grupo Transformate y estamos enfocados en hacer formación para el éxito. Ese es nuestro objetivo y es que cada persona que esté con nosotros su vida cambie. Entonces vamos a comenzar antes de dar apertura a este tema con una frase muy peligrosa del lenguaje que quiero trabajar antes y es precisamente porque sé que en este entrenamiento hay personas conectadas mucho más inteligentes que yo, personas a lo mejor con una formación y con más experiencia. Entonces quiero partir de esta frase para que la eliminemos por completo y es el ya lo sé. Este ya lo sé que nos bloquea... Eh, de obtener un conocimiento nuevo, de compartir experiencias, de aprender en un momento distinto de nuestra vida de pronto algo que hemos escuchado porque no voy a hablarles de nada que me haya inventado, todo esto recopilado de los grandes autores, sobre todo de personas de resultados, sin embargo nuestra experiencia aplicando lo que vamos a revisar es lo que nos hace hoy por hoy pues, poder desarrollar equipos de alto rendimiento, entonces el e ya lo sé, para que podamos dar paso a este maravilloso tema y que tú al final de este entrenamiento yo solo te voy a prometer que vas a tener herramientas, un maletín lleno de herramientas para que puedas llevar a cabo y tomar la acción adecuada para poder cumplir todo este tipo de metas. Entonces esa es mi promesa y espero al final que me digan que he cumplido con, con mi promesa. Y al que no le gustan las promesas porque no se, la, no se las cumplen, pues quiero que me des tu voto de confianza porque no te voy a hablar de nada distinto a nuestra experiencia. ¿Y por qué hablamos de ese ya lo sé? Porque en las grandes inteligencias está el riesgo de las grandes mediocridades. Entonces partamos de que somos muy inteligentes todos, pero a veces cuando estamos eh, sumados o trabajando con ese ya lo sé, lo que hacemos es convertirnos en personas mediocres, pues porque no nos abrimos a la opinión o a compartir el resultado de otra persona que ya lo tiene y poder tener un siguiente nivel y prosperar? entonces ya entremos en materia y hablemos entonces de esa estructura de metas para el éxito entonces qué, qué es eso, vea, qué vamos a hacer esta mañana entonces arranquemos con un pequeño acróstico que es como el antesal al tema y es, construyamos esa definición de metas yo sé que algunos están diciendo, bueno, qué significará la M eh, y aunque la idea es que terminemos todo el tema y ustedes anoten todas las preguntas es importante anotar, apuntar, pues porque el que no apunta no dispara y importante que saques las cosas que más signifiquen para ti o que representen eh, algo positivo para la construcción y ejecución de tus metas. Entonces voy a arrancar por la M. La M significa motivación y yo creo que es la primera medida que tú tienes que tener o tomar para poder llevar a cabo tus metas. Y es, ¿qué te va a motivar cada mañana? ¿Cuál es la razón por la cual tú te levantas todos los días a las 4, 5, 6? No sé a qué horas se esté despertando, pero sí quiero darte un tip y es que la suerte únicamente pasa hasta las 6 de la mañana. Así que si tu despertador está sonando después de esta hora, pues a lo mejor no tienes el resultado que quieres precisamente por eso. Entonces te invito a que comiences una jornada antes de las 6 de la mañana, pero quiero que escribas ya en tu cuaderno cuál es tu por qué. ¿Qué te va a dar la energía suficiente para que hagas todo lo que hoy haces? Te voy a colocar un ejemplo, un ejemplo para poder que nos vamos familiarizando y para mí la motivación día a día es sacar adelante estos dos niños, mis dos hijos, Luis Andrés de 8 años y Isabela María de 6, y ellos son mi motor, mi energía, las personas por las cuales me paro todos los días a hacer todo lo que hago, entonces... Mi pregunta es, ¿cuál es tu motivación actual en este momento? A lo mejor tu familia, tus padres, tus hijos, eh, ser el mejor profesional, convertirte en una mejor persona, bueno, quiero que escribas ese porqué, importante y es nuestra primera medida. Hablemos entonces de la E, ¿qué será esa E? La E hace referencia al enfoque revisando biografías de grandes, me encontré con la biografía del fundador de Amway, una compañía enorme de más de 6 millones de dólares, y esta persona hablaba y decía, el enfoque es fundamental para ser una persona de éxito, y la diferencia entre una persona inteligente que no tiene resultados y una persona no tan inteligente con resultados sobresalientes es precisamente el enfoque y es cuánto tardan las personas en tomar acción y cuánto tardan en revisar la posibilidad de tomar acción. Y aquí les voy a contar una historia muy pequeña, o no una historia, asociarlos con este tema de enfoque, y es que la gran mayoría de personas siempre están pensando en iniciar un proyecto, pero se sienten cansados desde el inicio y se toman vacaciones, y las vacaciones es que se trasladan a una isla, que es la isla de algún día, y en esa isla se quedan sumergidos con grandes ideas, pero sin tomar acción, y enfoque. Y esa isla está llena de personas muy inteligentes, pero sin un resultado sobresaliente. Entonces, ha tomado con un resultado tan exitoso el enfoque como primera medida. Entonces, mi pregunta es, si fuéramos a lanzar un cohete actualmente hasta la luna, ¿Cuánta energía necesitamos concentrada para que este eh, aparato pueda despegar y llegar hasta, hasta el sitio de destino? Entonces, ¿dónde tienes tu energía en este momento? Repartida en cuántas tareas y no tienes un direccionamiento ni un enfoque. Entonces, mi invitación es a que comencemos a direccionarnos hacia un objetivo y concentremos toda nuestra energía y enfoque en llevar a cabo esta determinada eh, meta o objetivo. Y ahí, ahí, aprovecho, ahí aprovecho para para saludar a Constanza Rojas que nos ayuda, dice que está presente, Andrea Estefanía también, Vanessa, Olivo, Ruth Magali, Rolando, bueno, la gente que está ahí también tomando notas, recuerden que es muy importante eh, tomar nota yo aquí también ya les voy a mostrar que estoy tomando nota muy juicioso así como lo está eh, diciendo nuestro speaker, porque el que apunta, ¿cómo fue que dijiste? Ah, no. El que apunta dispara. El que apunta dispara, así que Sí, señores, apuntar todos. Yo ya estoy haciendo mi tarea y aprovechen mucho esta, pues, este espacio que tenemos porque al final vamos a tener un tema de preguntas en vivo con Malena Ávalo que se dedica a esto a nivel profesional y que ustedes van a poder aprovechar solamente para la gente que está en vivo por que les contesten directamente sus preguntas. Gracias, Mali. Bueno, Andrés, mil gracias por tu intervención. Entonces íbamos en la letra T. Pero para hacer un resumen, entonces ya sabemos que necesitamos motivación, que es un porqué, o que es direccionar toda nuestra energía hacia ese objetivo. Y ya hablamos de la T que hace referencia a tareas y actividades. A mí me gusta más la palabra de actividades, porque a veces las tareas las asociamos como con dolor, o con el proceso educativo cuando éramos pequeños. Entonces, hablemos de actividades. ¿Qué tipo de actividades estás realizando diariamente? ¿Será que están todas direccionadas hacia ese objetivo que tienes? Entonces, hoy vamos a aprender a poder hacer una planeación estratégica de actividades diarias que concentren mi energía y pueda tener un enfoque. Pasemos entonces a la letra A, donde la A es importantísima porque hay que aplicar una metodología para poder que estas metas tengan un cumplimiento o que todo se direccione hacia ese cumplimiento. Entonces nos ha pasado en varios entrenamientos con empresas, con personas donde nos han dicho mi meta es tener la pareja ideal y se concentran únicamente en pedir una pareja, pero no hay metodología a la hora de escribir esta meta y se han encontrado con parejas que cumplen el mismo patrón y que no es precisamente la pareja indicada o la que quieren. Entonces aplicar metodología lo que hace es clarificar lo que tú quieres, lo que necesitas, lo que deseas para poder que toda la energía enfoque se direccione a obtener con metodología lo que tú quieres. Y ya para terminar este acróstico hablamos de la S donde es o significa seguimiento y qué tan importante es que si yo comienzo una tarea le den debido seguimiento para poder cumplir y terminar tareas. El éxito es la suma de pequeñas tareas terminadas. Entonces, cuando me hacen la pregunta a mí, ¿vale? defíneme para ti qué es el éxito, lo que siempre voy a responder es, el éxito es terminar tareas. Así que si tú tienes un día de pequeños éxitos, vas a producir una cantidad de endorfinas que te van a producir un grado de satisfacción enorme y vas a sentir que eres ganador y los ganadores es porque han ganado, y los que ganan es porque han cumplido metas. Entonces, la invitación grande aquí es que no pienses que son estrategias de la NASA grandísimas, sino que es todo lo que comiences termínalo. y sobre eso vamos a venir trabajando. Entonces, quiero que antes de entrar en materia, respondas a esta pregunta, y es cuál es el objetivo principal por el que tú hoy te conectaste a este entrenamiento. Yo quiero que tengas muy claro el objetivo que tú tienes. Y al final vamos a compartir algunos objetivos porque quiero saber si el objetivo finalmente se cumple al final, que es la gran promesa que les hice al inicio. Entonces quiero que escriban ahí muy juiciosos, 30 segundos, cuál es el objetivo principal por el que te conectaste a este entrenamiento. Y es importante siempre tener objetivos claros para poder direccionar todas mis acciones y actividades hacia los objetivos. Y si lo quieren, de, de repente si lo quieren compartir ahí en los comentarios que tenemos en vivo de una vez, pues háganle. Este es el momento para hacerlo. Así que bien puedan escribir y si quieren también hacerlo de manera privada ahí en sus libreticas de apuntes, pues de una también que al final vamos a compartir o van a poder preguntar. Y aquí Andrés, gracias por tu intervención, quiero contarles que mi objetivo principal hoy de conectarme a este entrenamiento es que ustedes se lleven las herramientas suficientes para que construyan la vida de sus sueños y dejen de vivir en la isla de algún día. Así es, esa isla, esa isla es muy conocida por todos, ¿verdad? Y Andrés, es demasiado cómoda, es deliciosa y ¿sabes qué se habla en esa isla? En esa isla únicamente se habla de excusas, entonces... Eh, a lo mejor las personas que están ahí, pues lo que hacen es solaparse de alguna manera, entonces comienzan a hablar acerca de las excusas de por qué no hacer las cosas. Y sabes que ahí incluso encuentra unas excusas que no ha utilizado por cierto tiempo, entonces si estás a punto de escribir tu libro y no has terminado, ahí encuentras la excusa para que prolongues eso otro año más. Entonces el tema de procrastinación en esa isla es enorme y lo que quiero con este entrenamiento es que todos decidamos salir de esas vacaciones tan largas. Así es, eso es como también como el autosaboteo, ¿verdad? Pues yo he escuchado esa palabra mucho. Autosabotaje, somos los únicos responsables del resultado que tenemos, sea Así. el que queremos o no. El universo no diferencia entre lo que queremos o no, sino que simplemente se concentra en entregarnos en lo que estamos pensando. Entonces, parte de este trabajo que vamos a realizar hoy es poder tener una actitud mental positiva diferente a la que estamos teniendo actualmente y no quiere decir que Malena lo no tenga problemas no quiere decir que Malena lo no tenga retos pero me enfoco en lo que quiero no en lo que no quiero entonces esa es la diferencia entre el resultado ¿Vale? claro es muy importante que tomen nota porque recuerden que esto es un taller no solamente es una conferencia no es venir a escuchar como cuando uno estaba en la escuela chiquitico que repetía como un lorito sino que es a venir a estructurar y a escribir entonces por eso es importante que respondamos cada una de las preguntas y los retos que nos está proponiendo aquí Malena porque es precisamente para que cada uno avancemos en lo que queremos. Bueno, ahí va otra pregunta, ¿qué deseas lograr para tu vida? Yo sé que esta es una pregunta muy amplia, que a lo mejor no tengas en tu cabeza eh, específica, pero te quiero hacer la pregunta, es porque a veces no tenemos una meta importante en 10 años. Yo quiero que te concentres en no subestimar lo que puedes lograr a realizar en una década. Y también te quiero invitar a que no subestimes, eh, a que no sobreestimes, perdón, lo que puedes llegar a hacer en un año. Porque ¿qué nos hemos encontrado nosotros cuando apoyamos a la gente a estructurar sus metas? Que tienen una sobreestimación de un año enorme, entonces quieren un helicóptero en un año. Pues sí se puede, pero hay que hacer muchas cosas. Pero en 10 años tienen cosas muy pequeñas, entonces subestiman lo que puede llegar a hacer uno en una década. Y pienso que en una década uno puede transformar su vida por completo, 180 grados. Entonces, ¿qué deseas lograr para tu vida? Entonces, también es una pregunta importante porque lo que hace es enrutarnos hacia la próxima década y la pregunta aquí más precisa sería en el 2029, ¿cómo te ves? ¿Qué deseas para esa fecha? Ok, en 10 años, ¿verdad? En 10 años. Ok, mira, ahí, ahí aprovecho para, bueno, para compartir. Nos escribieron, Joan Danis, Danis dice... Mi objetivo es cumplir la meta de producción de salud para participar en la Convención de Asesores Éxitos en el año 2021. Está, estás a dos años y qué bueno, Joan, tenerte por aquí y estar súper conectados contigo, ayudándote a que cumplas esa meta. Esa es nuestra promesa también. y Ese es nuestro propósito como Academia seguros Y, por supuesto, desde la gente de Transformate con Malena Valodios aquí. Y nos dice Ana Milena Bermúdez, que dejar la pereza por hacer ejercicio, eso es un tema bastante común, ¿verdad? Bueno, ahorita les voy a compartir mi experiencia personal, porque era una persona que no hacía ejercicio, pero hace cerca de ocho años, eso se ha convertido en una de mis metas y de mis prioridades, pero sobre todo de metas cumplidas, entonces también les voy a compartir acerca de las experiencias personales, ¿vale? Por supuesto. Entonces, ya que tienen estas dos preguntas o este punto de partida, que es bien interesante... Yo quiero aquí que pienses en esa casa de tus sueños, en esos viajes que quieres lograr. Aquí ya nos compartieron esa gran convención en la que quieren participar, ese auto de tus sueños, esa pareja ideal con la que quieres compartir momentos inolvidables y esa cantidad de ingresos que tú quieres. Es importante que no desliguemos todas las áreas de nuestra vida porque a veces nos enfocamos única y exclusivamente en la producción financiera y nos olvidamos de las recompensas y de todo lo que hay a nuestro alrededor para poder ser personas integrales, y de eso vamos a hablar mucho, cómo convertirme en una persona integral, ¿vale? Entonces pues aquí, quiero que con estas eh, imágenes les pueda ayudar un poco a contextualizar qué es lo que quieren en estos próximos 10 años. Perfecto. Y ahora sí, Andrés, entramos en materia. Entonces hablemos de metodología, porque es importante tener una metodología porque las metodologías, lo exactamente como se dice, funcionan. Entonces a veces nos comenzamos a inventar técnicas y las cosas ya están inventadas, o sea, la rueda ya está inventada, es simplemente ponerme juicioso a tomar acción y hacer las cosas como ya están escritas. Entonces hoy vamos a hablar de una metodología que es la metodología SMART y es una metodología que funciona precisamente porque la aplico diariamente en qué hacer, la aplicamos en las empresas que asesoramos y las aplicamos en los talleres que nosotros impartimos. Entonces no te voy a hablar de nada que no hayamos aplicado y en este caso Andrés pues también que es una de las personas que ha estado con nosotros compartiendo espacios de educación, sabe que esto funciona, ¿sí o no Andrés? Por supuesto que sí, por eso estamos aquí súper conectados contigo desde Cámara de seguros, porque sabemos que lo que prometes, lo cumples. Entonces hablemos de la S, esta es una metodología que está escrita en inglés, entonces vamos a hacer la traducción. Y la S significa specific, pero entonces ya en traducción al español estamos hablando de que las metas deben de estar escritas de una forma específica. Entonces, ¿qué tal si vamos a la meta y me recuerdas el nombre de la persona que quiere ir a la convención? Es Joan Davis. Bueno, Joan, ¿tú quieres ir a la convención en el 2022 o 2021? 2021, ¿20? ajá. 2021, ok, entonces hay que ser específicos y colocar el nombre de la convención, eh, cómo quieres ir, porque una cosa es que tú vayas asumiendo los costos, otra es que tú te ganes el derecho de ir gratuitamente porque tienes un desempeño sobresaliente, entonces quiero que especifiques cómo vas a ir a ese viaje, vas a ir con reconocimiento, eh, con mención de honor, entonces aquí es donde escribimos el nivel de detalle entonces para las personas que tienen a lo mejor eh, como meta tener un aumento de ingresos o facturar una cantidad específica de seguros al mes entonces quiero que describan cuánto es lo que van a realizar o cuánto quieren ganar para poder que tengamos especificidad y claridad en las metas y aquí voy a volver al ejemplo del inicio cuando hablábamos del tema de la pareja que probablemente a las 12 de la noche las personas tienen muy buenas intenciones son las 12 uvas, yo comienzo con un deseo cada uva y se queda en un deseo, no hay metodología, entonces si vamos con el ejemplo de la pareja es yo quiero un hombre, hablemos en términos femeninos, yo quiero un hombre, quiero una pareja y siempre te aparece el mismo baboso, y me perdona la expresión, pero es muy coloquial o siempre aparece el mismo patrón de persona que no me gusta, pero es porque no hay especificidad ¿Qué tal si tú en tu meta comienzas por escribir? Deseo un hombre, o yo tengo un hombre, o quiero un hombre, que eso ya lo vamos a revisar cómo se escribe, pero en la parte específica debe de describir absolutamente todo. La parte física, entonces debe de hacer una descripción física, quiero un hombre de un 80, que sea de piel trigueña, de cabello oscuro, que sea atlético, que haga ejercicio que sea una persona enfocada en, en resultados, con buenos resultados, tal edad, que sea una persona soltera, que sea una persona que, que quiera eh, estar en familia, bueno, toda esa especificidad de lo que tú quieres y te mereces. ¿Por qué este nivel de especificidad? Porque les quiero compartir la experiencia de un taller que tuvimos, y bueno, estábamos trabajando con, con una de nuestras alumnas, esta meta en especial, que era el tema de la pareja ideal, y le faltó algo en la especificidad, y fue que el hombre que ella estaba buscando no fuera una persona que estuviera comprometida. Entonces, encontró el hombre perfecto, bajo la descripción específica que había realizado, pero por haber olvidado este pequeño detalle, esta persona ya tenía una familia. Entonces, ojo con lo que escribes, porque quiero decirte que tu lapicero es una varita mágica y tienes el riesgo de que todo se cumpla, así que la especificidad es fundamental. Hablemos entonces de la M, y la M significa que deben ser metas medibles. ¿Cómo así que medibles? Sí, deben de tener la posibilidad de que yo pueda hacer una evaluación, un seguimiento y que pueda revisar si está uno cumpliendo mi objetivo o si estoy direccionado. Entonces, cuando hablamos de medible, eh, hablemos de pronto de una meta que sea referente al tema del peso. Yo sé que el tema del peso es algo que a algunas personas los mueve, o que quieren tener un peso distinto, entonces cuando hablamos de que yo hoy tengo un peso determinado, voy a colocar un ejemplo de 60 kilos, pero mi objetivo es pesar 50 o 55, entonces ahí estoy hablando del número y puedo medir, puedo corregir y puedo mejorar mis estrategias para llegar a esta meta. Entonces medirme es fundamental. La A, vamos a hablar entonces de alcanzable, y es que mi cerebro trabaja por órdenes, pero él tiene que sentir que yo tengo la posibilidad de alcanzar mis metas. ¿Cómo así y No entiendo. Pues, si habláramos del tema del peso, yo pienso que puedo mañana en 24 horas perder 5 kilos. ¿Ustedes creen que eso es viable? No, no, no, no, por supuesto que no. Por supuesto no va a ser viable. Entonces mi cerebro lo que va a decir es, cada que yo tenga una planeación de metas con respecto a mi peso se va a hacer el loco, y no va a funcionar, ni me va a invitar a tomar acción para que a alcanzar el año. Entonces es importante que mi meta sea alcanzable. Si hablamos de perder 5 kilos en el transcurso de dos meses, ¿es viable? Por supuesto que sí. sí. Entonces, el tema de que sea alcanzable es importante. Y voy a volver al ejemplo del helicóptero. Entonces la gente lo que hace es sobreestimar las metas de un año. Entonces quiere un helicóptero en diciembre, ¿y qué dice tu cerebro? A ver si giras te ganas 5 millones de pesos al mes, ¿cómo vas a pretender comprar un helicóptero a fin de año? Entonces inmediatamente lo que hace es cerrarse y no invitarte a la acción. Entonces el tema de alcanzable es fundamental. Ahora hablamos de la R, que la R lo que dice es me enfoco en un resultado y es importante tener esta claridad. Me enfoco en el resultado. Entonces hablando de la meta del peso, me enfoco en mi resultado que es estar en un peso ideal de 55 kilos. Y ese es el resultado al que yo quiero llegar. Si hablamos en el tema de peso, de subir y de bajar, ¿qué pasa con todo lo que baja? Pues, Vuelve y... así es. Este es el, el famoso efecto rebote, pero es porque no hay una metodología para escribir la meta con respecto al peso. Entonces lo que hago es enfocarlo al resultado que deseo y no empezar en, en subir y bajar un número determinado de kilos. Entonces miren que son cosas muy sencillas, pero que con la metodología lo que hacen es disminuir el riesgo de que no exista la probabilidad de que se lleve a cabo. Entonces aquí lo que vamos a hacer todo el tiempo es minimizar la posibilidad de que no se lleve a cabo el tema de las metas. Para ir terminando, hablemos de la T, que habla de tiempo y qué tan importante es que tengamos un tiempo de expiración, como así mal, ¿sí? tú debes de tener un tiempo para que estas metas se lleven a cabo, es decir, debes de hacer una planeación de tal forma que tus metas tengan una fecha para que tú cumplas, porque si no hay un tiempo no va a haber cumplimiento. Y les voy a hacer una pregunta aquí bien interesante, que es de hecho muy chistosa, y es ¿por qué creen ustedes que se casan las parejas? Andrés, ¿por qué crees? Porque creo que... a ver, <ríe> es una pregunta, bueno, yo, además porque me cae en una etapa de la vida donde lo estoy pensando ya. Eh... Pero, pero yo creo que uno, uno por, pues por amor, porque quiere tener al lado o, alguien que lo apoye, alguien que lo inspire, alguien que, que lo acompañe en, en, en, no sé, en, en trascender un poco más allá de, de lo que ha logrado hasta ahora, ¿no? Ok, bueno, esa es la respuesta que siempre me dan en todos los talleres que imparto. Pero las personas se casan porque ponen fecha y hora. Es ah, por eso okay. que... Si no existiera la fecha y la hora, pues se queda únicamente en un buen propósito y nos quedaríamos viviendo en la isla de algún día. Entonces, las personas se casan porque hay fecha, hay fecha y hora. Entonces, por eso el tiempo es fundamental, para poder que demos cumplimiento a nuestras metas. Y si les quiero compartir una experiencia personal, pues claramente esta metodología yo la aplico y siempre hago en mi planeación de año, en diciembre, para saber qué quiero lograr en el, en el año siguiente. Y una de mis metas era alcanzar una facturación determinada en uno de mis negocios para poder tener un estatus eh, dentro de este negocio y lo escribí para que tuviera efecto el 8 de febrero de 2019. ¿Y ustedes qué creen que pasó el 8 de febrero de 2019? Mm, no sé, lo alcanzaste. Total, chuleado. Porque toda mi energía y toda mi acción estuvo enfocada durante enero y febrero para obtener ese resultado. Entonces, cuando tú tienes una fecha, lo que hace tu cuerpo es que se direcciona, invita a la acción para que todo lo que tú realices durante todo el día esté enfocado en alcanzar la meta. ¿Vale? Perfecto. Y para completar esta metodología les quiero dar unos tipitos bien importantes y es que estas metas tienen que estar escritas en positivo y en tiempo presente. ¿Cómo así? Sí, debes describirlo de manera constructiva y no destructiva, porque a veces estamos programados en negativo y lo que hacemos es que escribimos nuestra meta, es específica, medible, pero en negativo, y el universo elimina el no y nos entrega eso que no deseamos y que no queremos entonces es importante que si estoy salud, esta aplica mucho para el tema de fumar o para dejar algún vicio nocivo, entonces la invitación es a que no escribas, por ejemplo, con el tema de fumar, yo no fumo, sino que escribas soy una persona saludable de tal fecha, entonces ya tú te programas para ir dejando esta práctica y que puedas tener una vida o unos pulmones completamente sanos para determinada fecha es importante eso de positivo y en tiempo presente y en primera persona entonces aquí les voy a invitar a hacer la construcción de una de las metas y hablemos de la meta de Joana que se quiere ir en el 2021 para esta academia Ajá. entonces mira, eh, yo yo estoy entonces colocas específicamente el nombre de la academia, la fecha, si no tenemos una fecha específica, el mes en el que va, se va a llevar a cabo, entonces yo estoy en la academia de premiación el 30 de septiembre del 2021, eh, como mejor vendedor o como mejor resultado, entonces ahí ya te invito al tema de especificidad, pero si se dan cuenta estoy hablando de yo, cuando yo escribo en primera persona, lo que estoy diciendo a mi cerebro es que le estoy dando la orden para que tenga ejecución y lo estoy invitando a la acción. Por eso escribo en presente y en positivo. Entonces, seguido del yo va un verbo en positivo y en presente. Por eso escribí yo viajo a la academia y ya la especificidad. ¿Será que esa meta de Joan es alcanzable? yo creo que es muy muy alcanzable y, y sabes se me ocurre una, una pregunta bueno y uno de, digamos que después de hacer todo este ejercicio que tú nos propones aquí eh, el escribirlo es suficiente el tener esa especificidad y ese y eso digamos que esa esa meta tan clara de manera escrita así como con esa metodología que nos estás enseñando es suficiente o, o qué sigue sí, mejor dicho yo qué hago para que eso suceda adelante adelantes, porque es que esto es el primer, la primera parte perfecto la primera parte es tener claridad y tener la metodología, acuérdate la acróstico entonces hablábamos de qué, de una motivación hablábamos de un enfoque, hablábamos de actividades, llevamos para ellas hablábamos de utilizar la metodología ¿cierto? tener la metodología clara, ya estamos en la metodología y posteriormente hacer un seguimiento, entonces vamos a continuar con el tema entonces claro hasta este punto Muy entonces claro. vamos a comenzar al construir el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer, porque como dijo Andrés, este no es un taller para que me escuchen, además que ni siquiera tengo una voz muy bonita, este es un tema para que nos conectemos con la acción y vivamos este taller que es vivencial. Entonces vamos a hacer una lista en este momento de las 50 cosas que queremos lograr en los próximos 10 años y aquí les quiero dar como píldora que las personas de grandes resultados, exitosas, que han hecho grandes cosas, siempre planean a 10 años. Y la mayoría de personas que estamos por fuera de ese porcentaje, que de hecho es el 3%, hoy ustedes están haciendo parte del 3% y les quiero felicitar por estar conectados a este entrenamiento. Entonces, esas personas lo que hacen es siempre planear por décadas, porque uno se va del macro al micro. Si yo tengo como objetivo en 10 años tener una casa de 3 mil millones de pesos, pues tengo que venirme en metas divididas en esos 10 años en el tiempo hasta el día de hoy para que todas mis actividades estén direccionadas a partir de hoy mismo a lograr esa meta de mi casa de 3 mil millones en 10 años, entonces de esa manera se construye. Entonces hablemos de esas 50 cosas, aquí quiero que piensen y sientan que les acabo de entregar una varita mágica y que esa varita mágica la tienen en sus manos Este es un ejercicio que nos puede tomar un poco de tiempo y en este momento no es mucho el tiempo que tenemos Quiero que esto quede como actividad para ahora que nos desconectemos, pero que en este momento nos dediquemos a escribir 10 cosas que queremos para el 2019. 10 cosas que queremos para el 2019. ¿Estoy siendo claro en lo que vamos a hacer actualmente? Perfecto, yo creo que ahí entonces nos propones la lista de 50 cosas, pero como tenemos poquito tiempo, esta es la tarea inmediatamente, se acaba este webinar o aprovechando este fin de semana que la gente tiene un poco más de, de tiempo donde se va a poner a pensar, bueno, cuáles son las 50 cosas que yo voy a hacer o que quiero lograr en estos próximos 10 años. Pero ahora vamos a escribir 10 o 5 las que alcancemos, ¿ok? Aquí estamos haciendo la tarea, ya les voy a mostrar la tarea. Yo no estoy mintiendo, aquí les tengo la tarea con mi cuaderno y mi lapicero. Así que bueno, todos ustedes felicito, hacen un taller. Te felicito porque la mejor manera de liderar es con el Y Parte de nuestro éxito es que jamás le decimos a las personas hagan algo que nosotros no hemos realizado y que tenemos el resultado ya. Por supuesto. Entonces, todos ahí súper juiciosos, conectadísimos, Joan... Dice que empezamos desde lo máximo a lo mínimo, sí, señor. Eh, Joana Jaramillo, que perfecto. Listo, ahí estamos súper conectados escribiendo. Entonces... Bueno, entonces ahora la tarea es la siguiente. De esas 10 cosas que acabamos de escribir, vamos a enfocarnos en una sola. Es decir, si en este momento yo les diera los polvitos mágicos para que esa varita mágica funcione, les dijera que la meta se va a cumplir mañana, o sea, en 24 horas, ¿Cuál seleccionarías tú? Es la que te pueda cambiar o que te haga trascender más en este año. Quiero que selecciones ya esa única meta. Y es la que puede generar más impacto si se cumple en este 2019. Ok, de esas 10, o de las que alcancé a escribir, escoger una, que es la que yo creo que, mejor dicho, empieza a cambiar todo. Oh, ok, entonces... De esa manera lo que estoy haciendo es seleccionar y enfocarme en el objetivo más importante de este año. Y por consecuencia los otros se van a ir cumpliendo y ya les voy a explicar por qué. ¿Qué pasa si yo no tengo un enfoque en algo determinado? Pues entonces me van a contratar para enfocarme en la empresa de otros. Cierto que eso pasa mucho. Otra sí. persona eh, me va a invitar a que me enfoque en sus metas. Y a veces pasa que ayudamos a otros a alcanzar sus metas y, y perdemos el enfoque en nuestra propia vida. Entonces, le cambiamos la vida a todas las personas a nuestro alrededor, en nuestro círculo íntimo, pero nosotros no hemos realizado ni alcanzado las metas. Entonces, de ahí la importancia de hablar de enfoque. y ahí me estoy yendo a la segunda parte del acróstico de las metas. Entonces, miren que todo va articulado, nada se desliga Entonces, tenemos ya todos nuestra meta. Así es. Ahora quiero que esa meta la escriban en pregunta. La convertimos en una pregunta. En una pregunta. ¿Por qué la vamos a convertir en una pregunta? Porque ah. quiero que le demos solución a esa pregunta con 20 posibilidades, 20 respuestas distintas. Y yo sé que algunos tienen en su cabeza una tormenta letal. Y ese es el nombre de la metodología que estoy aplicando en este momento. ¿Por qué? Porque quiero que tu cerebro comience a hacer cortocircuito y que comience a buscar las alternativas para que tú lleves a cabo el cumplimiento de esa meta. A veces la mejor respuesta es la número 20, y aquí les voy a contar una historia, esto es, esto es real, nos pasó en un taller con una persona que fue para estructurar sus metas y nos contaba que llevaba eh, con la necesidad de vender su negocio muchos años y no había podido encontrar un comprador y que se quería tomar pues un tiempo sabático para poder tener claridad en su mente y construir otro tipo de negocios, y cuando hicimos este ejercicio, en la pregunta 20, en la respuesta 20, él, ¿sabes qué? ¿qué tuvo como, como respuesta? Busca un libro de cómo vender tu propio negocio. Entonces, Ajá, okay. fue a una librería, encontró el libro, de hecho encontró tres libros, se leyó los tres libros, y en dos meses ya había vendido su negocio. ¿Qué les quiero decir con esto? Que a veces la respuesta más obvia no está perceptible ni al alcance porque no hacemos un ejercicio como la tormenta letal. Entonces mi invitación es esta. Escribo en pregunta esa gran meta y le doy 20 respuestas y me ¿Sabes, ¿Sabes que eso se conecta mucho con, con, un, con un ejercicio que recién eh, aprendí también en, uno, en otro espacio de formación? que se llama el thinking time el, el tiempo para ah, pensar es precisamente dentro de nuestros equipos de trabajo o a nivel individual elige una pregunta o, o elige una, una meta en donde te quieras enfocar o un, digamos que eh, un reto que tengas por resolver y empieza a hacer digamos que una lista impresionante de, de posibles posibles salidas a este tema y funciona y funciona de maravilla bueno entonces aquí les estoy regalando una otra herramienta, ¿cierto? ¿Cómo llaman la técnica? Tormenta letal. Tormenta letal. Aquí les quiero compartir algo bien especial y es una de las frases con las que más me conecto día a día. De hecho me la comparto mucho en mis redes sociales. Ahora al final los invito para que nos puedan seguir en nuestras redes. Y es que todo es difícil hasta hacerse fácil. ¿Esto qué quiere decir? Que en este momento, yo sé que algunos están pensando, uy, no, pero tengo que hacer todo esto, no, esto es súper complicado. Pero en la medida en que ustedes van tomando práctica de esta metodología, que no tiene falla, porque está comprobada, se te va a convertir en algo automático. Y eso es lo que llamamos, es un hábito o una virtud. Y es que si esto se nos vuelve repetitivo, va a ser después muy fácil y muy sencillo llevarlo a cabo. Entonces, nada... O mejor dicho, todo es difícil hasta hacerse fácil. Entonces mi invitación es hacerlo tantas veces que se me convierta en algo. Ah, ¿Cómo vamos con esas preguntas, con esas respuestas? Ahí vamos. No sé algún... Ahí vamos, hacer la lista, yo llevo como cinco, estoy en, en, bueno, esa, tor en sí, esa tormenta, no, pero... A vamos a terminar de construir ahora y voy a continuar con el tema, así que los quiero aquí supremamente enfocados, ¿vale? Por supuesto. Eh, Estamos hablando entonces de, de esas metas, ya hicimos el ejercicio de tener como esa primera, aquí les voy a dejar esta tabla pues, para que ustedes puedan aplicar la metodología SMART en cada una de esas metas que tenemos, entonces eh, no sé si alguien quiera compartirnos una meta para que apliquemos metodología SMART y podamos tener todos un ejemplo. Bueno, vamos a ver si la gente se atreve entonces ahí a compartirnos. Sus metas, tomando mucha nota, Constanza. Eh, Joan dice, generar mi meta principal es vender tantas pólizas como sea posible. Aunque creo que todavía le falta un poco más de la metodología. Dice, generar mi meta principal es vender tantas pólizas como sea posible. Joan, regálanos el número. El número que quieres. Especificidad. ¿Cuántas pólizas quieres vender y en cuánto tiempo? En el año. Hablemos de dos, ah, bueno, 2019. Perfecto. Ahí está entonces. Gracias John por compartir. Mientras vas pensando ahí, entonces vamos a. Entonces avanzar, ¿no? voy, a, voy a hacer un ejemplo. con eso, Vale. Perfecto. Entonces yo vendo mil pólizas el primero de diciembre de 2019. Okay. Es una meta. Una metodología smart. Presente, positivo, con verbo que invita a la acción, con especificidad, enfocada a resultados, con tiempo y con especificidad. Entonces, otra vez, yo vendo mil pólizas el primero de diciembre de 2019. ¿Qué le estoy diciendo a mi cerebro? Lo estoy dando por hecho. Ya lo estoy asumiendo como un logro. Y lo que hace mi cerebro es enfocarse, a invitarme a tomar acción. Entonces hay alguna pregunta acá importante en esta diapositiva que ven, y es ¿por qué quiero lograr la venta de esas mil pólizas? Y esa respuesta me va a ayudar a encontrar la motivación para lograrlo. Entonces estamos hablando aquí de cómo te estoy ayudando para que encuentres la gasolina o el motor que te va a hacer mover diariamente para llevar a cabo el cumplimiento de esta meta. John Fernando Restrepo nos, está, nos, nos cuenta que él quiere incrementar su cartera el 20%, pero entonces, ¿cómo le ayudamos a hacer eso un poco más bueno, smart? Esa... ¿cómo, se ¿Cómo se llama? John Fernando Restrepo dice, incrementar mi cartera 20%. Bueno, John Fernando, eso en números, ¿cuánto representa? O sea, quiero que no hablemos del 20%, sino de, de la especificidad del número. Es decir, incrementar el 20% representa que mi cartera es de mil millones, un ejemplo. Entonces, yo tengo una cartera de mil millones y le ponemos fecha. El primero de diciembre de 2019. Siempre empiezo hablando en primera persona con el yo, el verbo que me invita a la acción en presente, como asumiendo que ya está dado por hecho, y la especificidad. Ok. Listo, y, quedamos ahí todos claros. Este dice, sí, dice John Fernando que es 1300, exacto, ahí oh, está. Okay, casi, casi le atino John <risa> Fernando. Bueno, aquí lo importante es que este ejercicio lo vamos a quedar construyendo este fin de semana, como los invito a Andrés, para que lo hagamos con las 50 metas. Ahí les quiero decir que tenemos que tener metas de espirituales, metas familiares, metas personales, metas profesionales, eh, metas de dinero y debe de existir un equilibrio en estas 50 que es el ejercicio que comenzamos en la primera diapositiva. Ahora vamos a hacer un ejercicio porque nosotros somos autosaboteadores y ese término lo mencionaba ahorita Andrés y resulta y sucede que para darle cumplimiento a mis metas no únicamente tengo que hacer un plan de trabajo y escribirlas adecuadamente sino que también tengo que eliminar esas cosas que me están impidiendo alcanzar las metas, entre ellas, ¿qué creen que es lo que más ataca no construir nuestras metas? Y les voy a ayudar ahí. Es el tema de autoconfianza. ¿Qué tanto confías en ti mismo? ¿Qué tanto te respetas y qué tanto crees que tú vas a lograr esos objetivos? Y cuando uno determina cuáles son los obstáculos, pues debe renunciar a ellos y tomar acción para convertirse en una mejor persona. Pero hablemos en términos más sencillos. ¿Cuáles creen ustedes que son las tres cosas que me van a generar autoconfianza para aquellos que no la tienen o que no hay claridad? Primero, les quiero compartir, y es un tema que hemos aplicado nosotros en nuestra vida personal, y es hacernos responsables de la vida que tenemos. O sea, asumo la responsabilidad de lo que he construido hasta el momento, de lo que soy. Cuando asumo la responsabilidad, pues entonces voy a eliminar a los culpables, voy a dejar de juzgar y me voy a enfocar en qué. En poder, tomar, en poder tomar la acción indicada, entonces la primera es ser responsable la segunda es entender que solo en mí está está la solución o sea, si quiero pasar del punto A a B la responsabilidad la tengo que asumir que estoy en A por mí, pero la segunda forma que es saber que yo tengo la solución es saber que pasar de A a B es únicamente mi, mi responsabilidad y que me tengo que hacer cargo de sí mismo, ¿vale? Y bien, la bien. tercera es ponerle fecha y tomar acción. Entonces, comenzamos a escribir esas 10 cosas. Probablemente algunos van a escribir, y lo mencionaba ahorita una de las personas que está conectada, dejar la pereza para ir allí, ¿cierto? Para hacer ejercicio. Ajá. Entonces, voy a renunciar a posponer el despertador 5 minutos 20 veces. <risa> Renuncio a eso. Conozco Pero muchos. No el despertador para la cocina para que me tenga que parar hasta la cocina y ahí me desperté, ya no me devuelvo por nada entonces escribe esas 10 cosas que están entorpeciendo que hoy sea la persona que quieres llegar a ser, entonces tengo que renunciar a ciertas cosas y si alguno quiere compartir alguna de estas cosas, pues muchas gracias, porque eso también nos puede ayudar a contextualizar un poquito más de pronto Andrés tú el tema estaba pensando justo, justo en este momento, eh, a veces, a veces eh, digamos que falta un poco de confianza en, lo, en mis conocimientos. Entonces, sabes que es uno de los temas que yo tengo que particularmente, y no me, pues, no, no me molesta reconocerlo en público, eh, pero sí hace falta confianza en, en mi experiencia a veces y en lo que he aprendido, aparte, pues, entre la vida y entre la academia, ¿verdad? Entonces... Sí, hay, hay que trabajar un tema de confianza un poco a nivel personal, en mí. Ok, entonces, quiero que tengan esta lista muy clara para poder entrar ya a un tema de planeación, ¿vale? Y ya estamos terminando, sin embargo, antes de contarles esas cuatro formas de lograr todo lo que quieres en la vida, que esto nos va a servir enormemente para la consecución de nuestras metas, Quiero decirles que hay que tener una preparación previa. ¿Eso qué quiere decir? Estábamos hablando de que tenemos que tener unas actividades y unas tareas. ¿Qué creen que esas actividades son cuando? ¿Cada ocho días? ¿Cada mes? ¿Cada año? Todos los días. Todos los días. Entonces, por ahí dicen, la preparación previa previene un pobre desempeño. Y eso es palabra de Dios. A no la cumplir tareas y saber qué tengo que hacer por ahí dicen que la constancia vence a la inteligencia. Y a veces no tienes que tener mucho talento para lograr los objetivos. Es simplemente un tema de disciplina. ¿Vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer diariamente es que nos vamos a preparar. Antes de acostarnos deberíamos de tener la planeación de todas las actividades que tengo que realizar al otro día. De esa manera lo que hago es descargar en mi papel esa cantidad de cosas que tengo que hacer. Y así preparo mi mente para que durante mi sueño... Generen las estrategias para llegar a pues, para llevar a cabo ese tipo de actividades. Los que sufren de insomnio, que es un número de personas bien alto, yo quiero que ahí levanten la mano. quienes se tardan para dormir en la noche? Me vas contando, Andrés. <risa> yo, por, yo, por aquí, yo por aquí estoy viendo a una persona, una persona que está levantando la mano, la que está en, una persona que está detrás de cámaras de Academia de seguros está sí. levantando la mano. <risa> sí, bueno. está. Está aquí levantando la mano. Y sabes, una cosa que con relación, y discúlpame que, que me vuelva un poquito, pero con relación a la pregunta que me hiciste ahorita, eh, ¿a qué estoy dispuesta a renunciar? Ya estaba, pues ahora sí ya me llegó un poco más la claridad. Pues sabes que yo tenía, yo hasta, hasta hace un buen tiempo atrás, eh, tenía el miedo a competir, ¿cierto? A competir a todo nivel. Y ahora, ahora me estoy preparando... Bueno, eso ya tiene que ver con, con temas físicos y, y con temas de deporte y salud, pero me estoy preparando para una competencia que se llama el desafío Guerreros. Y me voy a ir en un mes y medio para Cali a competir con atletas muy tesos, muy duros de todo Colombia, eh, porque yo quiero superarme, porque a mí me gusta, me ha gustado siempre el ejercicio, sin embargo, era un tema de, de, de miedo a la competencia, pero era por falta de confianza. Entonces, ahora el 17 de marzo voy a estar en Cali, haciendo una competencia muy exigente con atletas de muy alto nivel en todo el país. Entonces, esa es una de las cosas que estoy dispuesto a renunciar y que ya lo estoy haciendo día tras día. Todas las noches, a las 8 de la noche, estoy entrenando. Ok, te felicito por eso. Pero entonces ahora lo que vas a hacer para que te pueda ayudar también es hacer esa planeación en las noches. Y para esas personas que están sufriendo de insomnio, entonces... Cuando tú descargas esas responsabilidades sobre un papel, sobre una agenda, lo que va a suceder es que tu cerebro descansa, está tranquilo y por lo tanto concilia el sueño rápidamente y puedes tener un sueño reparador. Lo importante no es cuántas horas duermas, sino qué tan reparadores son las horas que tú duermes. Entonces la gente me dice, Male, ¿tú cómo haces para dormir tan solo 5 horas al día? Bueno, además de hacer ejercicio, de meditar y de tener unos hábitos muy importantes que posteriormente podemos hablar de eso pues también está el tema de hacer planeación diariamente, entonces antes de dormir me escribo sobre mi agenda todas las actividades que tengo al otro día en orden de prioridades y obviamente mi cerebro me dice, ok, ya sabemos que tenemos que hacer mañana, él trabaja en mi subconsciente mientras estoy dormida, generando las estrategias, las soluciones y me levanto como un bebecito a primera hora a darle ejecución a mis actividades. Como recomendación, aquí les quiero dejar varios tips, traten de darle prioridad a las actividades antes de conectarse en redes sociales, antes de revisar el chat, porque los últimos estudios de Harvard arrojaron que cuando tú tienes, eh, digamos, una, una exposición al sonido del celular, a la vibración o a un destello, eso quiere decir pues que como que tú sientes algo que te, te, te hace sorprender o te, o te motiva. Eh, inmediatamente produces dopamina, la dopamina es lo mismo que produce consumir drogas eh, te genera un lapsus de desconcentración de 17 minutos o sea que tú fácilmente si te conectas a hacer eso primero puedes estar terminando tipo 10 de la mañana y estás con menos puntos de, de action o sea como el tema de, de inteligencia esto uh -huh. es un tema bien interesante que podemos trabajar a más profundidad pero son 17 minutos los que tardas en volverte a concentrar en la actividad que estabas realizando. Es decir, es súper puedes... dañino levantarse y coger de inmediato el teléfono a ver todas las notificaciones de redes sociales. Así es, y sobre todo tenerlo con, con el timbrecito o con la vibración. Lo ideal es que no te suenen nada, sino que tú hagas primero las actividades de más prioridad y luego como recompensa, pues abras tu chat y ahí te puedas chismosear en redes sociales y el resto de cosas. Perfecto. Porque es importante que primero te enfoques en las actividades productivas. Este es un tip de un millón de dólares. <risa> Solo si quieres que te vaya muchísimo mejor en tu vida. Así es, y para la gente que está ahí conectada, prepárense que vamos a abrir el espacio solamente para tres preguntas. Solamente para tres preguntas en aras de respetar el tiempo de todos, porque sabemos que igual estamos muy cerca a la hora del almuerzo, por lo menos aquí en Colombia. Y la gente que está conectada por fuera, bueno, hay distintos, hay dist distintos países conectados, pero vamos a abrir la opción para tres preguntas. Okay. Andrés, no sé si sabías cuántas veces revisa una persona su celular en promedio al día. Hmm, no, ni idea. Entre 97 a 145 veces. <risa> Imagínate, yo, es una locura. A veces yo me he descubierto, bueno, en mi trabajo es temas de marketing digital también, pero, pero sí, yo me he descubierto que a veces paso demasiado tiempo, más de lo necesario. O sea que estamos terminando un poquito más estúpidos al final del día, conectados, creyendo estar conectados. Esto solamente lo dejo como algo para que nos pueda ayudar a lograr los objetivos. Bueno, cuatro formas de lograr todo lo que tú quieres. Primero es saber lo que quieres, ya aquí estamos aterrizando ese norte, estamos enfocándonos en eso, en eso que queremos. Segundo es buscar a alguien que ya lo haya logrado y poderlo modelar. Entonces ahí la invitación es si tú ya tienes una persona referente como modelo, pues, que puedas comunicarte con esa persona si la persona no, no es de tu cercanía pues que lo puedas seguir en redes y modelarlo tercero, hacer acción masiva acción masiva es todo este tema de planeación que hemos hablado durante esta hora y finalmente si no lo estás logrando entonces hay que parar hay que revisar por qué no está funcionando y hay que volverlo a intentar cambias la estrategia pero jamás cambias el objetivo y esto es importantísimo y bueno esto era todo lo que quería compartir el día de hoy. Ya vamos a hacer una síntesis y unas conclusiones para abrir preguntas, pero mil gracias por este espacio, por permitirme contagiarlos un poco de todo lo que nosotros hacemos día a día y sobre todo de lo que nosotros mismos compartimos en esta vida Entonces, eh, Andrés... Por supuesto, ahí vamos entonces con la sección de preguntas. Vamos antes a conectarnos con Male para que ella nos haga una síntesis y la gente que llegó tarde tal vez y se perdió un poco al principio, pues pueda tener la claridad total, y bueno, y siempre realmente no es para la gente que se perdió, no solamente también para la gente que estuvimos desde el principio súper conectados, hacer una síntesis y que nos quede súper claro eh, todo este tema de la estructuración de metas para lograrlo con éxito y para que alcancemos todo ese éxito que nos hemos soñado y que a veces digamos que se ha vuelto un poco difuso o porque no está ahí todavía. Bueno, vale, ahora sí, te escuchamos, te, te estamos mirando también para el tema de la síntesis y luego las, las preguntas. Entonces, en síntesis tenemos cinco cosas para poder estructurar nuestras metas para el éxito. Lo primero es que tener una carga de motivación importante para que nos ayude a la ejecución y al movimiento. Lo segundo es tener claridad y enfoque en lo que deseo. Ya trabajamos en la construcción de eso, que queremos a largo y a corto plazo, entonces de esa manera nos vamos direccionando. Lo tercero es que tener un plan de actividades y de tareas específicas para poder desarrollar diariamente con metodología claramente aplicada en la estructuración de las metas y por último está todo lo que tiene que ver con el seguimiento, tarea que comienzo, tarea que termino, porque cuando termino mis tareas tengo la sensación de ganancia y cuando soy un ganador, tengo la suficiente energía para seguir terminando más tareas y así se construye el éxito día tras día. Malena, y aquí nos están preguntando, porque hay mucha gente que, que se quedó cortica de pronto con la última diapositiva antes de tus gracias, que si la podemos poner o que pueden tener una copia de esa presentación que acabas de hacer para que, para que obviamente todos lo tengan ahí súper pendiente hagan la tarea y sobre todo consigan sus metas, consigan lograr todo eso que están escribiendo y que estamos escribiendo aquí. Bueno, claro que sí, yo les puedo compartir la presentación, no tengo ningún problema, pero si quieren, revisemos esos cuatro puntos. Entonces, el primero es que encontrar una persona que ya haya logrado ese objetivo que yo quiero, cierto la modelo, eso es lo más importante, eh, saber lo que quiero, qué es lo que quiero, eso es fundamental imprimir la acción masiva, es decir, todos los días tengo que tener actividades que me lleven hacia ese gran objetivo y por último, si no lo estoy logrando, paro, reviso que no está funcionando y vuelvo y aplico otra, otra estrategia, otra metodología para que eso se lleve a cabo. Por supuesto, esto va a ser un regalo entonces a sus correos electrónicos, la gente, solamente la gente que se, que se registró y que está asistiendo hoy en vivo aquí en Academia de Subseguros con Malena Valudiosa. En cómo estructurar sus metas para el éxito Va a ser un regalo porque ustedes si fueron muy eficiosos Si sí se anotaron y si sí se registraron para poder asistir Entonces pues ahí tienen que ser su recompensa Solamente es para la gente que se registró y que está asistiendo el día de hoy, ¿verdad? Bueno, entonces abramos el espacio rápidamente para tres preguntas Muy, muy, muy, muy, muy concretas Entonces en este momento pueden ir eh, gracias Constanza por compartirnos ahí tu correo electrónico Pueden ir entonces haciendo la primera pregunta en el chat Los estamos viendo y leyendo ahí los comentarios La gente que tenga alguna pregunta, por favor, este es el espacio Antes de despedirnos ya Bueno, entonces aquí estoy leyendo Vamos, esperamos un segundito Mientras la gente está preparando ahí sus preguntas Y Si quieres nos vas compartiendo tu gran conclusión o sea, ¿cómo te parece el tema? Eh, ¿Qué herramientas te vas a llevar? O sea, ¿cumplir la promesa sí o no? Por supuesto que sí. Mira que eh, es un tema de... Mira que yo, yo no tenía, por ejemplo, eh, tanta claridad en, en la planeación, en la década, ¿cierto? O a, o a mí particularmente me, me queda esa inquietud de ¿por qué lo hacen a una década? O sea, ¿por qué las personas de éxito generalmente están planificando una década? ¿Por qué? para evitar el riesgo de minimizar que no se lleven a cabo sus extra, extraordinarias vidas. Ahí es, toma control de tu destino, no lo dejes al azar. Ok, es decir, yo puedo tener metas extraordinarias, pero si las pongo todas a un año, quizás es complejo que, que, que se pueda llevar a cabo, ¿o qué? Recuerda que no debes de, ¿qué? De subestimar lo que puedes lograr en 10 años, y que no debes de sobreestimar lo que puedes lograr en un año. Ok, perfecto. Eh, dice, bueno, Angelina Correa, perfecto, no, no te preocupes que vas a tener ahí tu copia en, en tu correo electrónico Y Joan Dennis, eh, quien estuvo muy activo el día de hoy, dice que ¿qué pasa cuando tienes un modelo eh, Pero encuentras, le encuentras alguna debilidad? Te focas en lo que vas a recoger bueno de esa persona Y aquí les quiero compartir una experiencia personal Yo tengo un modelo a seguir en uno de mis negocios Pero resulta que esta persona no tiene hábitos saludables yo tengo hábitos saludables, pero me enfoco en que en sacar ventaja, de modelar lo único que quiero de esa persona. Ok, entonces ahí no sé si respondimos tu pregunta, Joan, dice que la está reformulando nuevamente, pero creo que sí, pasa lo mismo, hay, hay, hay personas, de hecho, todos tenemos que saber que somos humanos, y tú bueno, mismo bueno, lo dices. Producto terminado si terminado un producto, ¿sí? Eh, sí, bueno, un producto nos convertiríamos en ese ya lo sé, que fue la primera condición del entrenamiento y es, no somos perfectos, no sabemos todo. De, de pronto, hay una, hay una pregunta que nos hacen aquí también eh, detrás de cámaras, que si tienes de pronto recomendaciones de herramientas eh, para hacer seguimiento a las metas o cómo hacer ese, ese seguimiento, ¿tú qué recomiendas? ¿O ¿Metodología bueno, o herramientas? Voy a, les voy a mostrar una herramienta que yo manejo y es esta. la agenda del éxito. Agenda del, éxito. Agenda del éxito es una herramienta que me permite llevar en control de todas mis actividades y es porque tengo la posibilidad de escribir una a una todas las actividades del día y luego lo que hago es escribir mis metas diariamente, aparte de eso tener una frase que me inspira al día, los objetivos concretos de ese día, los logros para hacer reconocimiento, autorreconocimiento en la noche y nuevamente escribir mis metas. Esto lo que hace es que escriba 700 veces mis metas al año. ¿Y qué creen que va a pasar cuando yo enfoco mi atención en escribir las 5 metas del año 700 veces? No, pues imagínate, ya no, o sea, no te enfocas en otra cosa sino en, en hacerlo. efectivamente Entonces, esta herramienta ha sido de gran ayuda para poder hacer seguimiento a ese tipo de actividad. Y esa, ¿Y esa herramienta, dónde la conseguimos? Bueno, esa herramienta la pueden conseguir en nuestra página, que es www.transformate. Si quieres, ahorita yo te paso los links para que tú los puedas compartir eh, y la pueden pedir virtualmente. La hacemos llegar, pues, en este momento solo a Colombia. Podemos ver la posibilidad de las personas que están en otros países, eh, pero es una herramienta muy interesante para trabajar. Por supuesto, y bueno, eso conectando con bueno con la herramienta que nos acabas de, de, de decir, y bueno, todo lo que están haciendo es de Transformate, la gente cómo te conoce, cómo te pueden encontrar, si alguna, alguna de las empresas que están aquí, o las empresas que quizás van a ver el, el webinar un poco más tarde, más adelante, la gente cómo te puede conseguir, cómo pueden... en redes sociales me van a encontrar como arroba malena no valodiosa, tengo tocallas, así que me van a encontrar... <risa> Eh, y nos encuentran como empresa en arroba transforma, no termina la E sino hasta la T, y ahí nos encuentran como empresa. Creo que sí, de, dice Verónica Larcón que sí, que se había desconectado un momento y que no vio el tema de la herramienta. Que si por favor le puedes repetir en un segundito el tema. Entonces, mira, mira, Vero, esta es la herramienta, se llama Agenda del Éxito y es una herramienta que me permite poder hacer seguimiento de todas mis actividades porque tengo todos los espacios para escribir por horas todas las actividades que tengo que desarrollar durante el día, el espacio para la fecha y en la hoja del lado lo que hago es acompañarlo de las metas que tengo en el día, de la frase que me inspira, eh, del objetivo claro de ese día para poder que tengas enfoque y ese direccionamiento y posteriormente en la noche para volver a hacer la planificación del día siguiente lo que hago es descargar qué logros tuve durante el día y vuelvo y escribo las metas para escribirlas durante 700 veces en todo el año. Perfecto. Ven, y por último entonces, ya para terminar, eh, si, yo, si yo tengo, yo hago parte de una empresa, ¿verdad? Lo estoy diciendo por toda la, la gente que está en comunidad desde Academia Seguros. Eh, si yo tengo una empresa y mi empresa tiene una meta y quiere tener un acompañamiento de unos profesionales o, o una institución profesional como lo es Transformate, ¿Lo puedo hacer? ¿Cómo hago? Bueno, nos pueden contactar a través de redes sociales, como les digo, ahí ya nos comunicaríamos personalmente, pero nosotros lo que hacemos es apoyar a las empresas precisamente a la planeación y estructuración de sus metas, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de equipos de alto rendimiento en ventas y lo que hacemos es direccionar a las personas a trabajar sobre ese gran objetivo y lo que hacemos es articular todos los procesos para poder que esto se lleve a cabo, pero ahí trabajamos desde el dueño, con el dueño, hasta la persona que abre, si quieren instalaciones, eh, el, el local. Ajá. Entonces, ¿Y, y uno, un el... caso de éxito que nos quieras compartir, que hayas trabajado, que estén trabajando actualmente, quizás. Bueno, les voy a contar dos casos de éxito, pero eh, uno de ellos, se los voy a hablar a nivel personal, porque sé que aquí también hay personas naturales. Pues, a nivel personal, trabajamos con una persona que amaba o tenía como hobby el tema del buceo, y después de haber trabajado con nosotros planeación estructuración de metas, enfoque, determinación y poder ver qué es lo que quería para su vida, después de dos años de estructurar y de trabajar, tiene hoy eh, una compañía de buceo a nivel internacional, una de las más grandes del país, con todas las certificaciones, y bueno, digamos que aquí pudo construir con respecto, digamos, a su pasión y a su misión de vida, una gran empresa, después de haber trabajado con nosotros en la estructuración de metas. Ajá. Ese es personal. Ahora hablemos de un tema empresarial, entonces en este momento estamos acompañando en desarrollar el equipo de alto rendimiento de ventas eh, de Frisbee, imagino que todos lo conocen. Frisbee, eh, estamos participando en toda esa formación, desarrollo y sobre todo enfoque del personal para poder obtener esa gran meta que tiene para este año. Así es, y para la gente que está conectada con la Academia de seguros desde por fuera de Colombia, pues les contamos que Frisbee es la cadena de restaurantes de pollo más grande del país, por encima de cualquier multinacional. Es una empresa eh, netamente colombiana, pero es la más grande en participación y en ventas. Así que... Ustedes están haciendo acompañamiento a no, no cualquier empresa, la mejor empresa de venta de pollo y mucho. Hemos ay. trabajado con el sector constructor, con varias compañías constructoras, también hemos trabajado con empresas de alimentos, con grupo también estamos trabajando con el grupo familia, bueno son en la cantidad de empresas que tienen diferentes productos, pero que aplicando claramente todas estas herramientas hemos logrado cumplir con nuestra promesa de venta y es siempre cambiar la vida de las personas que están trabajando. Por supuesto Bueno Malena, mil gracias sí. despídete ayer de la gente de Academia Subseguros, yo por lo, bueno. por lo pronto también me despido y... bueno, muchas Gracias a todos por haber conectado, pues por habernos dado este espacio es un regalo para ustedes, Andrés, a ti por invertir en esta comunidad, porque pienso que los líderes que invierten en en, en las personas que conforman las comunidades son los de mejores resultados así que te felicito por esto y espero que nos traigamos pronto por supuesto que sí a todos ustedes mil gracias y ahí los dejo con la cara bonita de Malena no les voy a presentar la mía eh, pues nada, a ustedes mil gracias saben que los queremos mucho que esto es con todo el corazón con mucho profesionalismo ante todo para que ustedes lleven a sus negocios a otro nivel recuerden que esto es Academia Softseguros Seguros un espacio para los profesionales de seguro sobre todo y cualquier otro profesional que se quiera sumar a esta linda comunidad. Mil gracias a todos ustedes, un feliz almuerzo para los que estamos en Colombia y bueno, chao, chao, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao. Sí, y habla muy bien, es súper chévere.